Con insomnio nada Todo llega muy lejos Y es que no lo escucho, sabes, solo lo respiro entre tus labios y mis Necesito que me busque trabajo. Soy okay. en el enemigo de preguntando, preguntando cada cuando qué maldito monstruo estoy alimentando en el infierno. Si soy mi propio enemigo, estoy vendiendo a mis demonios en tragedia de enseño para darme cuenta que... <tose> <tose> <tose> Sí, sí, sí. Otra vez con las hojas en la mano retraído Mi vista no se mueve, igual que mi objetivo Tratado de perdone cada que escribimos rap El ciclo de la vida cada vez es más ratiano No pienso en lo que pasa, lo disfruto como es La lata de pensarlo cuando encuentras la becas Ingrata no hagas caso, el dinero es fracaso Y así ya tranquilito con un cuida en frasco Cosas simples de eso trata, no material se tapa Los, los hiperquirus reales no los conocí con capa La leche se hace crema pero Escapa, me levante como siempre ese ponte de desayuno a mitad del plan Otra vez con las hojas en la mano Esta tinta no se borra Este no hay quien lo socorra yeah. uh. Ojos de horizonte, brillo en mis pupilas no es my song Descanso sobre nubes mientras suena Luis Armstrong La única fan que yo quiero de mis rolas, no lo es Se cuestiona porque no soy el que te ponía de ser?